Algo, no sé por qué No importa por cuánto tiempo lo intenté Grábalo bien en tu mente Ya que por esto lo rimé Ya lo sé No lo sé dónde está tan rápido va que ni cuenta te das Miras cómo va, hoy la cuenta hacia atrás Que marca ya el final Ni real Así no me mires hoy El tiempo por la ventana escapó Conservarlo fue en vano, no te miento Lo desperdicié De mi no, interior Nada de eso me importó, Ya se derrumbo. Tras sentirme, de en mí, pero no importa al fin Un recuerdo es aquí Me esforcé Hola, mis queridos máster de terror aquí reportándome. Su bello señor te cuenta las historias de terror. He vuelto a mis vacaciones. Mis queridos alumnos. Ali contamos muchas viajes a donde me sucedió a mí. Viajando en un viaje a donde cuenta su historia.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 Esta es historia que se trata una chica vivía junto a sus padres punto en el bosque pero un día le dejaron sola punto en la casa de los bosques y ahora déjame hacerte una pregunta ¿por qué le hicieron eso su propia hija? Seguramente te preguntarás por qué lo hicieron eso. Para saberlo, tendremos que retroceder un poco más en su historia. En mi pueblo natal era común oír todo tipo de leyendas urbanas. Creo que la mayoría de los habitantes, por no decir todo el pueblo, se la pasaban contando leyendas e historias de terror para asustar a los niños. Incluso yo había pasado por aquello cuando era un niño y mis padres nos contaban a mí, a mi hermana aquellas historias para que nos fuésemos a dormir temprano. De todas esas leyendas existía una en particular que se llamaba El Espíritu de la Iba el nombre en sí. Nunca consiguió asustarme, pero la leyenda sí era bastante perturbadora y me dejaba atónito. Cuando era pequeño. Esta se trataba sobre Zoe. Una niña que vivía con sus padres en una cabaña ubicada en un bosque en las afueras del pueblo, se dice que esta chica sufría de un comportamiento bastante errático y violento, tanto así que sus padres la abandonaron en el bosque para que se perdiera y nunca pudiese volver a su hogar se decía que Coy atormentaba a los niños con los cuales se enojaba. Una de las cosas que inventaban los padres para que te fueras a dormir temprano o el espíritu de esa niña que encontraría puro bla bla, pensaba yo. La leyenda me asustaba, pero no significa que me la creyera en lo absoluto. La forma que tenía mi padre de contarla era espeluznante, pero recuerdo que Lillian, mi hermanita menor por dos años, se asustaba muchísimo más. Pero a medida que fuimos creciendo, esta leyenda se volvió otra del montón y dejó de ser tan atemorizante. Lo cual nos lleva a 1983, donde transcurre mi historia, yo con 18 años y mi hermana de 16. En aquellos tiempos solíamos juntarnos con Natalia bueno más que nada. Ella era amiga de Lillian, pero a veces me invitaban a salir con ella, así que pasaremos el rato los tres. Natalia era un año mayor, que yo me caía bien, pero debo admitir que nunca fue una chica como las demás que digamos, porque estaba muy pero muy metida en lo paranormal, le encantaban las leyendas urbanas, las historias, películas, etc., lo que tuviese que ver con aquello. Natalia lo amaba hasta cierto punto. Era un hobby como cualquiera, pero luego se transformó en una obsesión que terminó arrastrando a Lilian con ella, mientras que yo me quedé al margen. Simplemente no me interesaba tanto, pero esto fue solo el comienzo de la mayor tragedia de mi vida. Porque a Natalia empezó a hacer algo que hoy en día ya es muy común, pero en aquel entonces no todos lo hacían y eso es la exploración urbana. Legalidad y Natalia se metían a cada lugar abandonado que podían encontrar con una cámara fotográfica, iban recolectando material. Y a veces se metían en problemas, lo cual nos preocupaba a todos. Pero aquel día fue cuando sucedió lo peor, aquel que jamás olvidaré, Natalia tenía pensado verla explorar el bosque en las afueras de la ciudad. Ya saben de dónde provenía la leyenda del espíritu de la ira. Ella iría con Liliana en su auto de día, pero a pedido de mis padres. ¿Quieres? No sé por qué carajo aprobaban que ellas hicieran tal cosa en ese lugar. Me pidieron que vaya con ellas para cuidarlas a lo cual accedí. Obviamente, cuidaría de mi hermana sin importar qué, sin más remedio. Esa tarde Natalia pasó a buscarlos y fuimos con ella en su auto. Mientras ellas hablaban, yo estaba en el asiento trasero, pensando en lo estúpido que era todo esto, la verdad no estaba de acuerdo y cada vez me caía peor. Natalia, siempre arrastrando a mi hermana a estas cosas, llegamos al sendero de entrada del bosque y aparcamos el auto. Cerca era de día así que no había que preocuparse por mucho más que un par de mosquitos, tal vez. Bajamos y empezamos a caminar por aquel laberíntico lugar. Llevaba consigo la mochila y Natalia arriba, sacando fotos de árboles viejos y basura que se encontraba en el suelo. Estuvimos dando vueltas por unas dos horas, quizás realmente nos habíamos alejado del sendero. Principal hasta el punto que creí que íbamos a perdernos por suerte, conocía el camino de regreso tras un largo rato de puros árboles. Natalia, quien viva adelante, nos llamó para que fuésemos a ver algo. Fuimos hacia donde ella estaba cuando llegamos. Nos mostró algo que estaba en una pequeña colina que descendía un poco. Allí había una pequeña cabaña abandonada en medio del bosque. La madera estaba completamente podrida y por las ventanas podías ver el interior completamente oscuro. ¿Acaso esta era la cabaña de la leyenda? Donde vivía Zoe y Natalia, quien, como ya saben, era una obsesiva de estas cosas, corrió hacia el pequeño lugar. Yo y Lilian. Le servimos. Esto ya se ponía cada vez más peligroso, por así decirlo. No me daba buena vibra en lugar Natalia, como si nada... Entró a la cabaña una oscuridad total salvo por las ventanas invadía aquella sala estaba aquella sala estaba vacía, no había nada en lo absoluto, más que un par de muebles viejos y rotos. ¿Quién sabe a cuántas ratas había en esa posibilidad? Aquí es cuando las cosas se pusieron feas. Porque ella le pidió la mochila a Lilian y de ella sacó un tablero de abeja que ni sabíamos que tenía Lilian quien le seguía en todas sus aventuras y viajes mostró estar en desacuerdo con esto. Era la primera vez que Natalia había llegado a otro extremo que mi hermana no le gustaba. Por mi parte, pensaba igual, Natalia ya estaba metiéndose en otros territorios ella dijo que sería una experiencia divertida e intentar quizás no pasaría nada, pero por más escéptico que yo pudiese ser, no me interesaba. Más aún si era una leyenda real. Me parecía una falta de respeto, de todas formas, mi hermana se sentó frente a su amiga a un lado del cabero. Aún así, con cara de que esto no le gustaba, yo por mi parte me quedé apoyado contra la pared, no iba a tomar parte en esto Natalia y Lidia. Tomaron el compás de la tabla, mientras que Natalia empezó a preguntar. ¿Cómo estás aquí? Dijo. Pero nada sucedió esta vez mi hermana preguntó. ¿Puedes oírnos? ¿Soy? Y aún así nada pasó, el compás, no se me olvidó en lo absoluto. Tras un silencio bastante incómodo, yo dije que era mejor que nos fuéramos esto era una estupidez y era peligroso, ya que pronto oscurecería. Así que finalmente Natalia me escuchó y estuvo de acuerdo suficiente. Exploración por hoy. Pero ahí empezó porque en el momento que ella guardó el tablero deja en la mochila que Lilian tenía una fuerza extraña, algo indescriptible, arrojó bruscamente a Natalia contra una pared. Yo me asusté y caí al suelo petrificado cuando ella empezó a levantarse. La fuerza volvió a arrojarla esta vez contra unos muebles viejos que se rompieron en el momento del impacto. Yo me levanté y junto con mi hermana famosa ayudarle, pero con una agilidad sobrenatural. Natalia se puso de pie sin usar sus manos, lo cual nos hizo quedarnos quietos del miedo. Su mirada era extraña sus ojos ya no eran azules. Ahora lentamente se comían blancos, lentamente, perdían su color natural light, le preguntó si estaba bien, pero Natalia no respondió así. Fue hasta unos segundos después, cuando empezó a vomitar una sustancia extraña. Negra de mal olor y el plato sobre la cereza, fue que tras esto con una voz fue que tras esto, con una voz completamente desconocida a la suya, dijo, Me han hecho enojar inmediatamente, Natalia, torno a mi hermana del cuello y empezó a estrangularla. Yo corrí, intenté separarlas tomé en la calle. El cuello con mis brazos y tire, pero ella no cedía ante esto un trozo de madera de los muebles que se habían roto y le golpeé en la cabeza esto la hizo retroceder y soltar a Lilian quien cayó al suelo yo no sabía si estaba muerta o inconsciente nada me dio tiempo de revisar porque Natalia poseída o más bien soy me tomó del cuello levantándome con una fuerza extraordinaria y me lanzó hacia una pared rompiendo las maderas y saliendo afuera herido me levanté desorientado e intenté volver a la cabaña por mi hermana, pero fue y estaba allí esperando justo detrás de mí. Me tomó del cuello en una especie de... claro, y empezó a susurrar cosas a mi oído. ¿Por qué me he abandonado? Yo logré zafarme pegándole en la rodilla e intentó de nuevo regresar, pero el cuerpo de Natalia empezó a desfigurarse cada vez más, perdiendo sus rasgos humanos, sus extremidades se alargaban y se volvían monstruosas e inhumanas. Cuando noté esto era demasiado tarde porque me detuvo de nuevo contra el suelo y con sus manos desfiguradas que más bien parecían garras, me cortó el dedo índice de mi mano derecha, lo cual me hizo gritar en agonía. Lentamente empezó a hacerme cortes en mi cuerpo, haciéndome gritar y sonriendo mientras lo hacía. Yo no podía escapar, iba a morir allí. Esa cosa me iba a matar todo por culpa de Natalia. Tantos años creyendo que esto no existía, me habían probado lo contrario. Pero en ese instante, Lilian se tiró sobre Natalia y empezó a apuñalarla con una navaja que llevaba en la mochila. Esto hizo que me soltara y empezara a forcejear con mi hermana pero Lilian no se detuvo y continuó apuñalándole hasta que cayeron al suelo ambas. Yo volteé a ver. Aún estaba débil y adorido, perdiendo mucha sangre, pero ahí fue cuando la tragedia sucedió. Después de un rato en el suelo, Lilian se levantó lentamente y de manera terca, Natalia no se movía en lo absoluto. Le pregunté si estaba bien, pero mi hermana empezó a vomitar la misma sustancia negra que nuestra amiga. Allí empecé a llorar, dándome cuenta de lo que pasaba. Negrean volteó a verme, ahora con sus ojos blancos y carentes de vida. Me dijo unas palabras antes de perder el control. —Perdóname, Julián no lamento tanto, te quiero mucho, por favor, corre, debes irte. Tras esto, empezó a caminar hacia el interior del bosque. Yo le suplicaba que no se fuese que resistiera, llorando y gimiendo como un niño. Me quedé allí tirado junto al cuerpo sin vida de Natalia. Así fue hasta que quedé inconsciente. Pasaron horas para que la policía nos encontrase. No se imaginan el papeleo que se armó porque no había forma de explicar lo que sucedió. Yo estaba débil para contar los hechos y cuando pude empezar a comprender qué había pasado y decirlo, nadie me creyó. Fui sospechoso en el acto y me enviaron a un internado pero fue liberado de cargos cuando no encontraron evidencia. ¿Que me inclinase? Aún así, me quedo en ese lugar por unos meses hasta que me dejaron salir. No se imaginan lo que he sufrido porque desde ese día, Lillian jamás volvió jamás. ¿Fue visto por alguien más ese cosa? Ese espíritu, todo control sobre ella y la llevó, Quién sabe a dónde aún sigo traumatizado al respecto, a un extraño, a mi hermanita menor.